Seguimos en el Expreso TV, en este caso como le habíamos adelantado en la apertura, con Rafael Gentili, legislador porteño. Rafael, gracias por estar. ¿eh? No, a usted por la invitación. Bueno, y siempre que te invitamos es para hablar por temas que tienen que ver con el transporte, del tema de la ciudad... Y en este caso hay novedades, eh, con varias novedades, pero me gustaría empezar por lo que tiene que ver con esta especie de tranvía, que en algún momento se llamó Tren del Este, uh -huh. eh, que iba a unir la boca con Retiro y que finalmente eh, tiene un tramo mucho más corto, pero que ustedes tienen bastante una, pro, una propuesta bastante importante. Así es, nosotros, nuestro rol como legislador es presentar propuestas para solucionar los problemas serios que tenemos para movernos por la ciudad para nosotros es central no o sea claramente ese es un punto que hay que solucionar que hay muchas propuestas para solucionar que se requiere planificación que se requiere concertación de los diferentes actores políticos entonces nosotros ya hemos presentado varios proyectos uno es que ya logramos aprobar la extensión de la línea h para que se una con la c y ahora lo que estamos poniendo es en, en, en discusión la reactivación de ese tranvía del este que es un tranvía de juguete que hoy va, no está funcionando, pero iría de Independencia ahí en la entrada de Puerto Madero, uh -huh. no para ir a Alicia Moro de Justo, desde eh, Independencia hasta la avenida Córdoba, es un trayecto insignificante, hoy trabaja mucha gente y estudia mucha gente en Puerto Madero, en esa zona, en muchas oficinas cada vez más, empresas se mudan a esa zona y tienen serios problemas para llegar de cualquier punto donde se muevan tienen serios problemas para atravesar esa queda como una isla ¿no? y que, que atravesar horas pico de esa entrada una, y salida de la ciudad ¿no? en, claro y además Ingeniero Huergo sí, una, sí. una una avenida con muchos camiones sí. peligrosa en términos de seguridad vial y todo entonces para nosotros es central la reactivación de ese tranvía ¿y cómo lo propone usted ¿el mismo nosotros, tramo o ampliándolo nosotros proponemos extender lo que está hasta, hasta retiro para, teniendo la base que hay mucha gente que hoy llega a Retiro y desde Retiro se tiene que mover hacia eh, esta zona. Entonces, con, un, con un transbordo hecho subterráneo, que son ciento y pico de metros, 200 metros como máximo, entre la, la final de la línea B, la estación de Leandro Alem, y lo que sería la estación Corrientes de este tranvía del Este. Uh -huh. En la segunda parte, extenderlo hasta Constitución. ¿Cómo? Sigue por, eh, por Puerto Madero, entra en Brasil, hace Paseo Colón, bordea eh, el Parque Lesama y por Caseros llega a Constitución al costado. ¿tá? Ahí tendría la estación entre el, eh, Caseros y Avenida Hornos, ahí al costado de la estación. Sería una alternativa para ir desde Retiro hasta Constitución, eh, más allá de la línea C que ya existe, sería una alternativa como para ir a... Eh... Rápidamente. distribuyendo la gente uh -huh. por el radio del centro por la, por la zona del bajo que eh, no, no, no está pensado ningún transporte masivo sobre todo por la porso, zona de Puerto Madero, algún que otro colectivo que entra ahí y que no viene mucho de constitución tampoco, viene sino de la línea del bajo entonces claramente es un proyecto eh, que incluso ya lo hemos conversado con la gente de Esbase ellos tienen una propuesta incluso de extenderlo a Ciudad Universitaria y además que tiene también el, el agregado de poner en la discusión de la movilidad en la ciudad de Buenos Aires la alternativa del tranvía, claro. que sin lugar a dudas en todo sentido es muy ventajoso para la ciudad, es sustentable ambientalmente, en términos de seguridad vial, vial es más seguro que los colectivos, tiene la misma versatilidad, se adapta a la trama urbana, sin necesidad de hacer de poner barreras, como significa el metrobús, que tienen que poner canteros separadores y co cosas que obstruyen. ¿tá? Entonces el, el, el tranvía puede ir con el tránsito y también, por ejemplo, puede atravesar eh, una zona un parque. Claro. Entonces eh, tiene muchas ventajas, claramente se requiere una inversión, es más barato que el surte porque no necesitas hacer los túneles. Entonces hay muchos lugares en la ciudad como esta de Puerto Madero donde claramente el tranvía por toda esta ventaja, transporta mucha más gente que el colectivo, transporta como 400 personas, puede transportar hoy un tranvía. ¿tá? Entonces, eh, nada. En muchas zonas de Buenos Aires, como esta de Puerto Madero, es una solución ideal. Y cuando el gobierno de Macri empezó con el, la propuesta de las bicisendas, que eh, son importantes, son baratas, pero realmente no alivianan el tema del tránsito, la gente, masivamente, la gente no va a trabajar en bicicleta, por ejemplo, eh, no dijo que lo que también estaba en auge en las grandes capitales del mundo es el tranvía. Este, este más que la bicicenda entonces esto no lo dijeron porque seguramente es más caro pero sería realmente mucho más aliviador para los problemas del tránsito y para que la gente use un servicio público eh, seguro, rápido iba a decir barato, viniendo si lo maneja el gobierno de la ciudad yo ya no sabría decir si va a ser barato o no pero por lo menos esperemos que lo sea también ¿no? totalmente, igual lo de, en términos de inversión eh, vos tenés, siempre tenés que es una inversión media tramposa no claro. porque el colectivo te dura 10 años y los tranvías te duran 30 claro. años, 40, 50 años o acabamos de sacar los tranvías de que eran tranvías de la línea A que duraron 100 años ¿no? Exactamente. entonces siempre claramente eh, nosotros partimos de la base que los problemas de movilidad de la región metropolitana pasan por priorizar los medios guiados, subte, tren y tranvía. Y el colectivo que tiene una función muy importante en la ciudad de Buenos Aires y en la región metropolitana debe estar integrado a ese sistema y no compitiendo como muchas veces se plantea. Pero claramente la, el desafío es que el subte llegue al primer, a, la, a Avellaneda, al primer, a Vicente López, al primer cordón del conurbano, tiene que llegar el subte, el tren tiene que quedar para los trayectos más largos, segundo, tercer cordón, y el tranvía, con algunas zonas el Metrobús y los colectivos, como la forma de movernos en distancias más cortas y más versátiles, digámoslo así, en, en, en, por, por adentro de la ciudad. ¿no? Eh, mencionaste el tema subte, un tema crucial en la ciudad de Buenos Aires y en cualquier capital moderna. Y ustedes justamente eh, han logrado que se apruebe un proyecto que impulsaron en la legislatura porteña eh, desde el bloque de ustedes. Eh, justamente promoviendo que se extienda la línea H con algunos cambios y que empalme con la línea C, sin, pasando a ser una, una única línea. Que tendría una característica que en muchas capitales eh, ocurre y que aquí todavía no había, que era una línea casi circular, digamos que empalma con todas las otras. ¿no? Exacto, quería so, una línea eh, diametral uh -huh. que triplicaría la capacidad que hoy lleva de gente la línea C con el agregado que no la congestionaría. Claro. ¿tá? ¿Por qué? Porque nosotros, hoy, la, hoy la línea H está prevista que vaya, do, viene por Puerto Redón, dobla por Libertador y termina con una sola estación en Libertador y 9 de Julio en retiro, uh -huh. chocándose con la E. Nosotros planteamos que en, en pues Redón y Libertador, en vez de doblar por Libertador, siga derecho, tenga una estación en la Facultad de Derecho. Claro. Con eso solucionamos la discusión que había en torno a la estación de Plaza Francia. Además, ahí el día de mañana se puede hacer una estación de trenes, ¿tá? Que, que se llamaría Retiro Norte, que es un viejo proyecto que descongestiona Retiro y le ahorraría un montón de tiempo a la gente que hoy tiene que llegar a Retiro para volver para esa zona, para moverse en, en, en la franja que es entre Callao y Rodríguez Peña, entonces esa franja, entonces se podría bajar ahí, ahorrando tiempo, ahí se toma subte, eh, colectivo, taxi, este, lo que sea. El, el viejo tranvía del Este, que podría llegar hasta ahí también. El tranvía del Este, nosotros cruzamos las la, la, la, la vías del tren, hay una estación en la Villa 31, en la puerta de la Villa 31, a lo que es al lado del edificio del viejo correo. Claro. Ahí la gente de base plantea que el tranvía... ...que podría ir hasta el... después de retiro... ...podría seguir hasta, hasta la estación de... hasta ...claro, pasando por la estación de cruceros portuaria... Uh -huh. ...y teniendo una estación de, de, de tranvía también justo a la estación Padre Mujica... ...esta que estamos planteando en la Villa 31... ...seguiría en la línea H hasta la puerta de la estación de Micros... ...que hoy está desconectada, claro. también alimenta tribunales... ahí claro. mucha gente que va a tribunales todos los días... Los ...inmigrantes, inmigrantes los dos... ...y después un túnel de 500 metros... ...que une con la C... ...y entonces tener la línea... ...que nosotros bautizamos la línea H... ...¿no? entonces Porque la línea H y la línea C pasarían a ser una sola... ...una sola... ...y, dejaría, y salían, eh, se, se fusionarían... ...entonces la verdad... ...que a algunos nos critican... ...por qué le damos el subte, el subte a la villa... ¿no? ...nosotros claramente creemos que... ...es un concepto de integración urbana... Ciudadanos de ...son ciudadanos... ciudadanos... ...y además por eso mostramos también... ...lo del tranvía del este que va a Puerto claro. Madero... O sea, ...el problema es que la, darle soluciones a la gente para moverse en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Hay 30.000 personas en la Villa 31, hay 15.000 personas que se mueven por la zona de la Facultad de Derecho, hay 30, otras 25.000 o más que se mueven por la zona de la estación de micros. Todo eso apunta claramente, el subte tiene que buscar los pasajeros y tiene que ofrecerle una alternativa eh, de viajar mejor. Y esta claramente sería la única línea que conecta las tres terminales claro. principales de trenes, la terminal de micros, claro. eh, podrías... Te tendría conexión con la, todas las otras líneas de subterráneo, cambia la lógica de moverte en el subte. Ahora, Rafael, lo que te tengo que preguntar obligadamente es, hace seis años, cuando asumió el ingeniero Macri, sí. había dos estaciones de subte, prácticamente terminadas en la zona de Villorquiza y otras dos totalmente terminadas casi en la zona de Flores, Plaza Flores y Nazca. Y hace seis años que estamos esperando que la inauguren. ¿Cuál es el, el, la receptividad que ustedes encontraron con este proyecto de la línea H en el gobierno de la ciudad como para que pongan realmente manos a la obra, que se pongan las pilas y avancen? Porque al ritmo que vamos realmente el proyecto está bárbaro, pero ¿cómo lo van a ejecutar? ¿Lo van a ejecutar? Bueno, nosotros somos muy críticos ¿eh? de la gestión de Mauricio Macri en todo sentido, sobre todo en lo que es la movilidad, ha sido, ha tomado ha tomado paliativos y no enfocado los problemas uh -huh. estructurales como eran el subte y de esa promesa de los 10 kilómetros de subte a esto que vos decís. La verdad es de, eh, muy desalentador lo que han hecho ellos y muy ineficiente lo que han hecho. Ahora, debo decir también que este proyecto, con el proyecto de la línea H y con el proyecto de tranvía, la gente desvase. Desde su presidente a su gerencia de, de planificación, han mostrado total eh, conformidad, aceptación e impulso. Y eso permitió que se aprobara el proyecto de la línea H con todos los bloques, porque nosotros, cuando lo presentamos, eh, fue una iniciativa que nos trajeron los metro delegados, Nosotros la, la, la mejoramos con el aporte de todo un grupo de técnicos llam, que conforman un grupo llamado Redes. Lo apoyó el Kirchnerismo, toda la oposición apoyó el proyecto ese, fueron autores del proyecto. Después se sumó el PRO. O sea, que hoy la verdad. En el contexto político de enfrentamiento entre los dos gobiernos nacionales, este proyecto significó un acuerdo entre todos en favor de la gente muy importante. Ellos tienen la función de gobernar y claro. por lo tanto de ejecutar la obra. Lo que sí pueden hacer ya, ponerse a hacer, es la estación en la, plaza, en la facultad de Derecho. Claro. Porque esa ya está presupuestada, está la obra haciéndose, para la estación Plaza Francia tienen que correr unos metros... No es ningún problema para que con este contrato lo hagan. Los otros son menos de tres kilómetros, te quedan, que perfectamente, si sí, hay voluntad sí. política, lo pueden hacer, porque además son... ten en cuenta que ya la legislatura le autorizó a Macri comprar, y ya lo encargaron, 120 vagones para línea H, tipo los que pusieron en la línea sí, A, sí. pero de Alston, no chinos. Y la verdad que a fin del 2014 o principio o del 2015 van a venir esos vagones, con lo cual en dos años perfectamente se pueden hacer esas obras y coincidiría, y sería fantástico, porque coincidiría la llegada de los vagones que ya están comprados con la inauguración de esta línea, que reitero, cambia la lógica de moverte en el subte, porque eh, vos siempre te moves hacia el centro, sí, y de, sí, si sí, querés sí. irte a otra línea, te hay que venir sí, así, que la H cambió un poquito eso, pero la, ahora, HC, la, C, la línea H cambiaría totalmente. Eso. Eh, esperemos que sí, es mucho menos de aquellos 10 kilómetros por año que, prove, que prometía Macri, que solamente es ¿no? Exactamente. Rafael, te agradezco por haber venido y esperemos que todo esto se cumpla. Muchas gracias a, usted, ¿sí? gracias. a vos. Nosotros seguimos ahora con Romina, que nos cuenta cómo va el próximo bloque de El Expreso TV.